Espero que se encuentren extraordinarios y desbordando de amor en esta cuarentena. El día de hoy, la verdad, no sabía si titular este tema Viviendo el presente o No te divorcies en esta cuarentena. La verdad, quiero iniciar este tema con una historia. Seguramente ya la han escuchado, pero la voy a contar una vez más. Es la historia de un niño que se llamaba Pedro y la pelota del hilo dorado. Bueno, resulta... Que, Pedro, era un niño que no vivía al presente y se la pasaba soñando que estaba en el futuro. Por ejemplo, estaba en el colegio, estaba en la escuela estaba pensando que estaba jugando allá afuera. Y cuando estaba jugando afuera, estaba imaginando las vacaciones de verano que ya venían. Y bueno, el chiste es que no vivía al presente. Un día que caminaba por el bosque, ya tan cansado de caminar, se sentó y se quedó dormido. Y en eso escuchó que alguien le gritaba su nombre, Pedro, Pedro, Pedro. Y bueno, Pedro se despertó y dice, pues, ¿quién me está hablando, no? Y, y mira una viejita que se miraba como de unos 100 años. tenía su pelo blanco y bueno, la señora le dice, mira, esta pelota. Dice, en esta pelota tiene un agujerito y de ese agujerito está un hilo dorado. Dice, esto, esta pelota es tu vida, este hilo es tu vida. Dice, me gustaría obsequiártelo. Y bueno, pues Pedro, bien contento, no dice, uy, voy a tener el control de mi vida en mis manos, este juguete me encanta. Bueno, se llevó la pelotita y el día siguiente estaba en la clase, aburrido como siempre, y se acordó de que tenía su nuevo juguete y que decide sacarlo, dice, ahorita, y le jala poquito. Y en eso que le jala, ya estaba en la casa y estaba jugando. Y dice, oh my gosh, qué emocionante es esto. Déjame le jalo un poquito más, quisiera ser ya un adolescente y vivir mi vida como adolescente. Y bueno, que le jala. Y ya estaba con adolescente, tenía una amiga que se llamaba Elisa, y tenía otros amigos. Pero no estaba viendo el presente, se le hacía algo aburrido. Entonces, jaló un poco más a el hilo. Y resulta que ya aparece ya como de 30 años con un poquito de canas su mamá ya está canosa su papá también ya está vejentado y resulta que ya estaba casado con su amiga elisa y tenía un montón de niños y se le hacía tan pasadiza su vida tan como diría como tan ordinaria su vida que le aburría y decide jalarle un poco más al hilo y bueno le jala y bueno Resulta que ya tenía 90 años, su esposa ya tenía algunos años que había fallecido y sus papás también. Entonces también sus hijos se habían ido y que estaba solo. Entonces decidió caminar, salió a caminar, a regresar a, al bosque donde la señora le había dado esa pelotita y se dio cuenta de que los arbolitos que antes eran chiquitos, ya eran unos grandes robles. Y se quedó pensando como cómo la vida ha pasado. Y bueno, en eso también se cansó, y se, quedó, se sentó y se quedó dormido. Y volvió a escuchar la voz a Pedro, Pedro. Y se despertó y era la señora. Y luego le preguntó a la señora, ¿te gustó mi regalo? Y Pedro dice, la verdad, sí, al principio se me hacía muy emocionante. Pero la verdad, ahorita ya no. Se me pasaron los años sin que me diera cuenta. Ni siquiera tuve felicidades, tuve tristezas, pero ni siquiera las sentí. Porque... No me di cuenta, ¿qué pasaron? Entonces la viejita le dice, malagradecido, dice, pero te va a dar un regalo más, ¿qué es lo que quisieras? Y Pedro dijo, pues la verdad, ¿cómo quisiera ser niño otra vez vivir mi niñez desde donde estaba? Y bueno, el niño de repente se, se quedó dormido y escuchó una voz que le hablaba, Pedro, Pedro. Y bueno, el niño se despertó y ¿ahora quién? Y era su mamá, que estaba joven, regresó a donde estaba siendo un niño. Y bueno... Historia aquí es que este niño regresó a ser niño porque es una historia, verdad, es una moraleja de por qué no aprovechamos a vivir el presente en la circunstancia que estemos. Estamos viendo un sufrimiento, estamos viendo una alegría, vivir el presente. Entonces aquí nos muestra esta historia que bueno este niño ni siquiera ni siquiera uh, aprovechaba el momento. Y ahora, en este segundo, estoy feliz, en este, fel en este momento estoy, reconoce tus emociones, estoy triste, reconoce tus emociones, estoy enojado Pero aprovecha y agradece que tienes ese sentido de, de, ahora sí que aprovechamiento de lo que estás haciendo en este momento Porque los años pasan, yo me acuerdo hace unos años yo podía decir, hace tantos años, y yo decía, ahí está, hace tres años, pero pues todavía estoy joven Obviamente todavía estoy joven, pero digo, wow, ya tengo 26 años, ¿cómo llegué aquí? Y o sea, ahorita yo pienso que ustedes están diciendo, yo tengo tantos, yo tengo tantos. Otra cosa que les quería comentar era, los años ya no se cuentan de donde empezaste al lugar que tienes los años, sino de los años que tienes a lo que te falta, o a lo que posiblemente te sobra, no te puede sobrar, ¿verdad? Entonces... ¿Qué te queda? ¿40 años más? ¿Y no viviste el presente? ¿O 60 años? Tal vez tienes 16 y dices, ¡ah, oh, me queda mucho! ¿Y el día de mañana no sabes? ¿Y no viviste el presente? Una cosa que me acuerdo que me decían en mi boda era... Uh, disfruta el momento ahorita, porque se pasa de volada. Y quisieras que, que siguiera la fiesta, obviamente, la banda, uh, el baile pero se va de volada. Disfruta. Me acuerdo que mi terapeuta me dijo, sabes qué dice, siempre las novias están bien enojadas en su boda, que porque no salieron las flores que querían, que porque el vestido esto, que las damas esto, que bla bla bla bla bla. Y se, que ya te estresaste de lo suficiente. Ahora piensa, en tu boda no te vas a estresar porque se supone que tienes que estar contenta, tienes que estar con tu familia. Tienes que estar pensando que estás contenta y viviendo el presente. Si se cae el pastel, tú, como si nada, tú disfrutas. ¡Qué risa! No se cayó el pastel. Que te caíste, que te tumbaron al... <risa> tú no te preocupes por nada y vive el momento. Y bueno, decidí llegar a mi boda y vivir el momento. Viví cada minuto y dije, wow, si así viviera todos los días de mi vida. Entonces decidí cambiar eso. Y estoy tratando yo de cambiar y decir, ok, ahorita no ver como mis rutinas. Como si ay, oh, yo tengo que hacer de comer. Como, a ver, ¿qué vamos a hacer de comer ahora? Ah, déjame una receta online, déjame una en YouTube, ¿no? Y déjame hacer esto y lo voy a vivir con esto. Que me voy a hacer mi facial. Son dos minutos de consentimiento a mi cara. Que voy a hacer esto. Entonces empecé a, a vivir las cosas diferente y a, a hacer estos videos que espero que les estén ayudando mucho, sobre todo en esta cuarentena, porque estamos en un momento que sí, es histórico, la verdad es triste para muchas personas porque sí, este virus, esta pelotita del tiempo que nos pausó y ya nos ha quitado muchas vidas, um, que no nos arranque nuestra felicidad, que no nos arranque nuestro presente, sino que en nuestras mismas casas, por más hartos que estemos de las personas, empecemos a valorarlas y a darle la vuelta a la tortilla, ¿ok? ¿Sabes que esta persona es bien fregona, es bien tóxica, es bien bla, bla, bla, bla, bla? Sácate esos pensamientos de esta persona es. Cámbiale, algo bueno de tener, porque todas las personas tienen algo bueno. La verdad, yo tenía una mala idea con alguien que decía, ay, esta persona qué bueno a de tener. Y dije, espérame, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo que estoy pensando esto de una persona? Claro que tiene cosas buenas, y dije, ok. Tiene esto, ¿sabes qué? Esta persona es trabajadora, es entusiasta, es. Mira, das unos buenos consejos. Entonces, le cambié la vuelta a la tortilla. Y yo a esta persona ya no la miro como una tóxica, como una persona que pone. Porque yo lo veía como, oh, este es Mandón o Mandona. Y ahora, ya no la miro así. Ahora digo, ¿sabes qué? Tiene este y este y esta verdad porque también tienes que darte la vuelta a la tortilla tú. Tal ves muchas veces, muchos años, pensás, es que yo, ¿vives en el, en el estado de víctima? Yo estoy pobre de mí, estoy toda sufrida, mis hijos esto, mi marido esto, bla, bla, bla, a mí todos me hacen mal. Y eso te estás pensando tú de ti, date la vuelta a ti, Eddie? ¿sabes qué? Soy buena al hacer de comer, mira, tengo la casa limpia orgullo, ¿no? Tengo, um, puedo cumplir con mis deberes, estoy viva en este momento, tengo la oportunidad de estar aquí con mi familia, que es medio enfadosa a veces y se pelean y se agarran ahí, pero están aquí conmigo presentes en este momento y estoy agradecida de eso. Es agradecer, más que nada cuando uno agradece, uno valora el presente. Entonces, Igual, si no tienes amor propio, igual de ti mismo. Pues, ¿sabes qué? Todos los días me encanta mi cara, mis pestañas, mis... Igual, no es cierto. Igual, ni te gustan. ¿Y qué importa? Deberías de gustarte a ti mismo. Bueno, busca la manera de vivir el presente, de amarte, de amar a los demás, de darle la vuelta a la tortilla. De... ¿Saben qué? Estaba pensando en darles un tip. De... Quisiera hacerlo en otro video. Pero aquí les quiero comentar. ¿Saben qué? Uh, igual, como todo es escrito a mí, yo yo me, voy, me baso de lo escrito, si yo no lo escribo, aquí son puras ideas volando, y como tengo más de 60, 65 mil, 80 mil pensamientos al día, todos son flotantes, entonces si yo no pauso y mi tiempo y paro, y digo, ¿sabes qué voy a escribir esto? Porque vale la pena, y bueno, algo de tu vida, ¿sabes qué? Yo he considerado que mi vida es una vida de tragedia, y de dolor, y de sufrimiento, y de victimicismo, ¿verdad? No victimizarlo, lo que, víctimas... Bueno, vas a parar y vas a hacer una carta Para ti no la, la carta post, la negativa de Ay, qué mal vivo, mis hijos me hacen esto, mis papás esto Cuando yo era niño, bla, bla, bla Y me pegaban y me daban esto Y, y bueno, no Puedes escribir Bendita la maestra fulana de tal Porque me regañó Y ahora le puedo demostrar Que estaba en lo, en lo incorrecto o lo correcto Pero sabes que lo superé Esta persona me dijo tal ¿Y qué crees? Le, le doy la contra porque ahora yo soy así, yo estudié esto, yo hice esto, yo mejoré esto, bendita a la tragedia esta o lo que sea que hayas pasado desde que tuviste una vida de tragedia. Alguien que te dijo algo malo, bendita esa persona porque me hizo ver las cosas diferentes, sí me hizo un daño pero este daño yo lo convierto en algo positivo. Entonces es como uno ve las cosas y la verdad en este tiempo de cuarentena tenemos tiempo de meditación de meditar, de mirar a nuestras familias, a nuestros niños creciendo, porque yo pienso que muchas de las familias estaban trabajando y no se daban cuenta de que, o a mí sí se daban cuenta de que sus hijos estaban creciendo, pero se lo perdieron. Ahorita están en casa y ya no se soportan, no soportan, ¿por qué? Porque no se conocían. Conozcanse Y se van a soportar. Va a ser más fácil. Les dejo este video, les dejo con esta idea. Con esta historia, espero que mediten, ah, espero que vivan el presente, que amen su presente, que disfruten su presente Y que no tomen decisiones incorrectas, <risa> al principio de la cuarentena yo vi a muchas personas Pues me corté el pelo, porque la aburrición puede llegar a ser cosas locas Y bueno, hey, muchas personas les quedó un pelo muy bonito, la verdad, ¿por qué? Porque se decidieron hacer algo que nunca se habían atrevido a cortarse el pelo ellas mismas. O ellos mismos. Porque pensaban que iban a fallar. Ahí está una cosa positiva o negativa. Depende de cómo la tomes. Porque okay, el aburrimiento me hace pensar eso. Que esa es una cosa positiva. Lo hice y me quedó bien. Pero otra cosa es... ¿Sabes qué? Tuve tanto tiempo aquí en la casa. El aburrimiento era pura pelea. Puro pleito. ¿Sabes qué? Esta vieja ya me tiene hasta la fregada. Mis hijos con los hijos. Tú puedes divorciar. Pues, y me voy a divorciar a esta vieja. Porque ya me tiene hasta la madre. Déjame. Párate ahí. Cuando estabas trabajando, ¿te enfadaba igual? No, posiblemente no, porque estabas trabajando. O sea, cuando ya estás solo en un cuarto con una persona una, en tu casa todo el día, sí llega a ser cansado, frustrado. Pero recuerden, las mamás así están con los hijos y tienen aguante. Entonces, las parejas tienen que tener aguante porque ustedes se comprometieron a aguantarse. No nomás porque se comprometieron para aguantarse. La verdad es que algún día se amaron y dijeron, ¿sabes qué? Acabo de encontrar al amor de mi vida. Este es el que es. Y resulta que ahorita te estás peleando por la pandemia y ya te quieres divorciar. Que poco aguante, ¿no? Entonces empieza a buscar la manera de volver a conquistar a esa persona, ya que tienes más tiempo de estar con esa persona, conocerla. Porque déjame decirte, la gente cambia. Y cambia porque cambia, porque la persona que conociste, cuando la conociste, era una niña que todavía no se le formaba uh, completamente el uh, cerebro de la parte de aquí, de tomar decisiones, y así tomaban decisiones. Imagínate, ya cuando ya se les formuló, pues tuvieron que haber cambios, y haber cambios siempre. Entonces, es conocer a esa persona día con día, porque siempre estamos con cambios, y tenerse paciencia, y vivir con todo el amor... Vivir el presente, más que nada. Cuando tú eres feliz, puedes ver las otras personas con felicidad. Entonces, si sabes que esta persona, yo soy feliz, pero esta persona no se deja. Entonces, ponle el ejemplo. Porque a veces poniendo el ejemplo, es como se hacen las cosas. Si he batallado yo, no te digo que no. Porque la verdad, cuando yo me casé con esta persona, pues tenemos caracteres diferentes. O posiblemente los mismos. Entonces, chocábamos. Y ahora estamos buscando, maneras ¿sabes qué? Mira, esto no, esto sí, bla, bla. Y bueno, nos damos consejos hasta nosotros y a veces sí me enojo, pero digo, espérate, espérate, medita. Y de rato ya ¿sabes qué? Tienes razón, ¿no? ¿Sabes qué? Gracias por escucharme. Se hacen las cosas porque se puede, ¿verdad? Y mientras podamos. Entonces, um, oro por todos ustedes que están viendo este video, oren por mí para seguir en este camino. Que espero que les estén gustando mucho mis videos y más que nada que les estén ayudando porque la verdad... Quiero que puedan salir de esta conmigo con éxito. Y podemos juntos. Entonces, les invito a suscribirse a mi canal. Aquí a un ladito está el subscribe o suscribirte. El botón de suscribirte. Y la campanita de arriba para que vean mis videos. Denle like. Me ayuda mucho a saber si les gustó este video. Para hacer más videos. Yo sé que el otro les gustó a varias personas. Entonces, por eso estoy haciendo este video. Y espero les está ayudando mucho. Y... Pues saludos a todos y quédense con eso, por favor, por favor, amen su presente, porque es lo que tenemos ahora, este minuto de ahorita que estás mirando el video, ese es tu minuto, ámalo, porque tú no sabes el siguiente minuto. Entonces, a seguirle. ¡Nos vemos la próxima!